En Europa, el suicidio se ha convertido en la causa más frecuente de muerte violenta, muy por encima de otros tipos de muerte, como la violencia de género. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 800.000 personas se suicidan. El número de intentos está alrededor de los 16 millones, el equivalente al número total de habitantes de los Países Bajos. ...lo que supone más de la mitad de muertes por violencia en el mundo. Es decir, el número de muertes por suicidio... ...es superior al de la suma de muertes causadas por guerras, homicidios, violencia de género, etc. Cada 40 segundos se suicida una persona en Europa. El suicidio es la segunda causa de defunción entre jóvenes de 15 a 29 años. ...muchas veces ocasionados por un progresivo acoso hacia ellos desde su entorno. Muchos comportamientos suicidas son el resultado de un proceso de decisión gradual y progresivo. Alrededor del 90% de los niños y jóvenes de entre 10 y 24 años... ...hacen uso de Internet y las redes sociales... Cada vez es más frecuente el acoso a través de estas redes sociales, lo que conlleva más suicidios publicados en estos mismos medios. Tal es así que Facebook ha añadido una funcionalidad para que los usuarios alerten de mensajes suicidas de sus contactos. Hay aplicaciones que hacen lo propio en Twitter. También se encuentran avisos de suicidio en blogs y foros. El cibersuicidio es una moda en auge, la cual anima desde Internet a quitarse la vida. Detectar mensajes de suicidio es una ardua tarea, debido al número ingente de mensajes vertidos en blogs, foros y redes sociales. El número de usuarios activos de las principales redes sociales es Twitter, 320 millones. Instagram, 400 millones. Facebook, 1.550 millones. El 70% de ellos son adolescentes. Nuestro objetivo, reducir el acoso y el suicidio. ¿Nos ayudas? En el Grupo de Procesamiento de Lenguajes y Sistemas de Información de la Universidad de Alicante, somos expertos en la creación de herramientas capaces de rastrear las redes sociales, blogs y foros con el objetivo de extraer la información que nos es relevante. Esta información es analizada para detectar emociones y sentimientos. Por lo tanto, podemos determinar si un texto dado contiene emociones negativas muy próximas a los mensajes vertidos en notas de acoso o suicidio y así dar la voz de alarma. El suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Juntos podemos reducir el número de casos de acoso y suicidios. ¡Ayúdanos! Ayúdanes.